hola amigos estoy en mi casa pipi pipi no en la de mi hermana pero es mi casa esta el reloj ahí como ven uh -huh. y la tele que es de brujas embrujadas le dimos un hechizo y la embrujamos miren me voy a, a poner de color unas estrellitas a la una, a la dos a las tres. Quiero que de color estén mis estrellitas. ¡Ping! ¿Vieron? Mi remera no cambia. Acá tenemos a mi hermana. ¡Hola! Naranja la remera. ¿Eh? Bueno amigos abrió ah no no no no esperen, esperen, esperen Griselda Bueno ya. Les quiero mostrar cómo usar el dispositivo electrónico llamado celular Se desbloquea Pone su, su contraseña. Y ahí se desbloquea. Acá tenemos el WhatsApp. wow Acá está, sin sí, en la puerta del señor. ¿Qué hora es? Es... 1.1.32. Uno, uno, punto, punto, bueno, está bien la hora. 11 y 32. 11 y 32. Acá tenemos fotos. Un segundito. Acá estaba con mi mascota anterior, pero ahora murió. Bueno, lástima, pero ya tengo nuevos peces. Estoy buscando más fotos mías. Acá hay una. Estoy linda, me encanta. Mí. Bueno, acá hay otra. Bueno, volvemos para atrás. Quieren ver, no, no me voy a poner a jugar un jueguito. <risa> Miren la cámara. <risa> Listo. Eh, bueno, amigos, eso es todo. Hasta la próxima.